120 personas acaban de morir en Corea durante la fiesta de Halloween por un famoso. Me parece muy raro porque Itaewon es un distrito muy conocido para celebrar Halloween. Cada año viene un montón de gente, pero nunca había pasado un accidente horrible como este. Como fue el primer Halloween tras COVID, sin mascarillas, sin restricciones. Había muchísima más gente esta vez en la calle y todo comenzó a las 10 de la noche cuando un famoso apareció en un bar. Mucha gente se agolpó a la calle en un instante para ver el famoso y se cayeron como un domino. La mayoría de las víctimas fueron mujeres veinteañeras.